Hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a qué hora estén escuchando este video Ojalá lo estén escuchando en estreno Hoy, sábado 21 de enero del 2023 Empezamos este ciclo, empezamos este nuevo año 2023 Con todas las fuerzas Este año vamos eh, a hacer eh, dos videos semanales, eh, los martes y los sábados. Eh, los sábados en el horario habitual de eh, que hacíamos eh, los videos en vivo, vamos a hacer un video en estreno. ¿Qué significa en estreno? Que yo voy a estar ahí pero en el chat y que es una grabación. Para empezar este ciclo de este año, 2023. Eh, tenemos eh, nuestra gran invitada de, de, todo lo, de todo el ciclo pasado, desde septiembre creo que fue, o agosto, que vino haciéndonos el, eh, el horóscopo eh, signo por signo, eh, cómo le afecta el sol pasando por cada uno de los signos que fue pasando y esta vez nos toca eh, escuchar a Lola eh, cómo nos afecta el sol pasando por el signo de acuario, signo por signo. Así que bueno, de una vez, sin demorarnos más, vamos a escuchar a Lola. Quédate hasta el final porque eh, en el final del video vengo a yo de nuevo bueno en este canal de marcelo como todos los meses os voy a exponer eh, los horóscopos en esta ocasión los que corresponden a la temporada de acuario pero antes de empezar os quiero invitar a que paséis por mi canal que hay cosas muy interesantes de astrología de tarot y además este año Vamos a comenzar eh, con algo que no teníamos hasta ahora, como es la Carta de los Ángeles, en la que, bueno, os puedo decir a cada uno de vosotros que ángeles os acompañan, según vuestra carta natal, y además hay eh, productos muy interesantes de astrología nuevos, que hasta ahora no, no los había ofrecido. Hay distintos precios para carta natal y hay algún precio realmente interesante. Os invito a que os pongáis en contacto conmigo y yo os lo explico. ¿Cómo? Pues a través de WhatsApp o Telegram en el número de teléfono más 34 si llamáis fuera de España 62 99 803 que no os ha quedado claro el teléfono. Os paséis por Astrología y Kigai y allí en la descripción está eh, tanto el email como el teléfono para os, o que os podáis poner en contacto conmigo. No me enrollo más y vamos con los horóscopos correspondientes a la temporada de acuario, que como sabéis eh, el sol. Entró en Acuario este viernes y hoy ha habido o está habiendo luna nueva en Acuario. No os la perdáis que también la tengo explicada en mi canal, esta luna nueva de Acuario, en el vídeo que colgué el domingo pasado. Vamos con, con Aries, vamos a poner a Aries aquí. Eh, perdón, que no he compartido pantalla, estas cosas mías en la tecnología. Ay, bueno, venga, ahora sí, vamos. Ahora sí, ahora tenemos aquí bien grande, a ver si se quiere poner grande, vamos a ver, ahora. Vale, pues tenemos, a, a perdonad, pero la tecnología y yo no nos llevamos muy bien, pero hago lo que puedo. Bueno, a ver, Aries, Aries, ¿qué pasa contigo, Aries? Bueno, pues pueden aparecer cambios, sin, eh, perdón, este es, sí, bien, bien, este empieza justamente hoy, 21 de, eh, de enero, ¿vale? Y es para esta quincena hasta la luna nueva. Entonces, a partir de hoy, 21 de enero, Aries, puede aparecer cambios inesperados, pero no te preocupes. Sabrás enfrentarte a ellos. Eres consciente de tu fuerza y vas a saber medirla. La vas a saber medir para poder hacer frente a cualquier acontecimiento. <coughs> si hay algo... Bueno, tengo un poco de tos, porque he pasado un catarazo impresionante, que ya lo he pasado, pero me ha quedado ahí el resquicio de la tos, que a veces se pasa, así que si toso un poquito, me perdonáis. Eh, te decía, Aries, que eres consciente de tu fuerza y vas a, a saber medirla para poder afrontar cualquier acontecimiento. Si hay algo que te gusta en tu vida, esta quincena... Eh, perdón, si hay algo que no te gusta en tu vida, esta quincena vas a cortar por sano. A nivel económico, ten un poco de cuidado. Estos días parece que te quema el dinero en las manos. Tu regente sigue en Géminis, así que también debes de tener cuidado, valga la redundancia, en el modo que te expresas, porque puedes parecer agresivo. No digo que lo seas que también puede ser, es que lo puedes parecer, aunque tam, o sea, tú hablas de una manera y el otro se siente atacado, aunque no sea tu intención, eso es lo que te quiero decir. Eh, tu regente es, eh, bueno, eh, que esto, que sigue en Géminis y que cuidado como, como hablas, eh. Eh, esto también, eh, que tu regente esté en Géminis, te ayuda a tener un pensamiento rápido, si estás estudiando, esta quincena te irá muy bien. Tienes mucho interés por lo que estás estudiando y además tu mente estará muy activa. Vas a andar con el guapo subido, Aries, desplegando todo tu encanto. Y si no tienes pareja, es posible que esta quincena la encuentres. Si ya la tienes, será una quincena muy especial y romántica. Y ya a partir del 5 de febrero, que es la luna llena en Leo, a partir de ahí, otros, otras dos semanitas, o sea, más o menos serían, eh, sí, 19-20 de febrero, del 5 a por casi todo el mes. Pues a ver, Aries, ¿qué te va a pasar? Pues esta, esa, esa quincena de la que hablamos, la segunda, eh, te va a ir eh, muy bien. Si haces caso a tu intuición y no te dejas llevar por ninguna corriente. Desde luego no tienes pelos en la lengua y dices las cosas como son, pero ten cuidado que tu regente sigue en Géminis y puede resultar un poco agresivo con la palabra. Para hablar claramente no hace falta hacer daño a nadie. ¿Me vais a perdonar? Aries, que interrumpido te estoy dando el horóscopo pero es que tengo las gafas con unas motitas y me están molestando mucho. Bueno, pues ahora sí, ahora veo ya, bueno, bueno, más o menos. A ver, vas a estar un poco intolerante, Aries, con, lo que, eh, con los que no pueden seguir tu ritmo, pero no te das cuenta que no todo el mundo tiene la misma energía que tú. En cuanto al amor, estarás muy pasional, impulsivo y muy directo. Tanto que a veces puedes parecer brusco, cuidado con los celos. Si no tienes pareja, puede surgir algún flechazo y el acercamiento puede ser intempestivo. Si no te moderas, lo más probable es que la otra persona salga huyendo. Es que no se puede ir con tanta energía por la vida. Hay que medirla un poco. Que algunos se pueden asustar, Aries. Vamos con Tauro. A ver, Tauro, ¿qué te toca? Bueno, a ver, Tauro, eh, a partir de hoy y dos semanas, o sea, de hoy en dos semanas, el entorno laboral y en las relaciones con los tuyos te irá bien. Sin embargo, a nivel económico te tendrás que apretar un poco el cinturón. Con la pareja puedes tener algunas diferencias. Si la relación es estable, no pasará mayores. Pero si vinís con diferencias de hace tiempo, puede ser un momento crítico. Y ya a partir del 5 de febrero, Tauro, eh, pues te irá muy bien en tu entorno profesional y en tu proyección social. Te interesarán los temas espirituales más de lo que es habitual en ti. Parece que poco a poco te vas dando cuenta que hay algo que debes de cambiar y aunque te cueste lo vas aceptando. Bueno, Tauro, mira que llevo tiempo diciéndote que hay que cambiar. Vale, te vas dando cuenta de ello. Eso está bien. En el amor espontáneo te puede dar buenos resultados, pero ten cuidado de no parecer demasiado impetuoso o agresivo. Puede ser también un buen momento para reavivar tus relaciones o tu relación, ¿vale? Así llegamos a, a ver que si me ha saltado cáncer y no, no, no, toca Géminis, cáncer, espérate un poquito. A ver, Géminis, a partir de hoy, que es 21 de, de enero, estas dos semanas eh, vas a tener una quincena excelente sobre todo para lo relacionado con lo laboral. Eh, y además, si el trabajo lo haces desde tu casa, aún mejor. Aunque también es posible que empieces a trabajar, eh, o sea, a lo mejor no es que estés haciendo el trabajo en casa, a lo mejor es que vas a empezar a trabajar desde tu casa a partir de ahora, o que lo estés planeando hacer para un futuro cercano. Perseguirás con fuerza tus objetivos y proyectos laborales. Estás planificando cosas grandes para el futuro y estás entusiasmado con una gran idea. Vete atando cabos y concretando ese proyecto tan interesante, porque de otro modo tu sueño se puede ir al garete. Toma decisiones prácticas basadas en esas ideas que tienes y no pases por alto los detalles pequeños. Porque son estos los que te van a dar el éxito en tu plan. Estás desarrollando mucha energía mental y esto puede acabar agotándote. Eh, encauza bien esa energía para plasmarla en algo tangible y no dejar que se escape eh, esa energía en simples pensamientos. ¿Vale? Sabemos que tú gastas mucha energía pensando, pero hijo, plasma algo materialmente. No te riñó, <ríe> te animó. A partir del 5 de febrero, Géminis, vas a estar como pez en el agua, socializando con tus amigos y con quien haga falta eso que a ti tanto te gusta. Esto te hará estar de buen humor. En tu cabeza tienes muchos proyectos, pero no sabes con cuál quedarte para materializarlo. Tómate tu tiempo para elegir el que más te interese. Con tu regente en la casa 5, creatividad, no te va a faltar. Tendrás mucha facilidad para expresar tus ideas y sentimientos. Los demás te verán como alguien que se preocupa por ellos. Te ven como que comprendes sus problemas y puedes aportarles ideas para solucionarlos. También esta quincena mmm, vas a dar un paso adelante en tu espiritualidad. ¿De acuerdo? La segunda quincena me refiero. A ver, cáncer, que ya te toca, que tenías tanta prisa. Cáncer, cáncer. A ver, cáncer, ¿cómo te va a ir? Pues a partir de hoy, cáncer. Estás centrado en tus metas y objetivos. También tus amigos o grupos a los que pertenezcas serán importantes esta quincena. Va a ser muy importante el trabajo en equipo y te esforzarás por el logro de los objetivos conjuntos. Si estás pensando en iniciar algún proyecto, tendrás mucha energía y pondrás todo tu empeño en tus objetivos. Buena quincena para socializar sabrás manejar las situaciones que se te presenten. Buen momento para romper el hielo en relaciones que están frías o para manejar ambientes que no son de tu dominio. También esta quincena va a ser muy buena para conversaciones desenfadadas y compartir cotilleos. No lo es tanto para conversaciones serias. Estás más optimista de lo que es propio de ti y eh, también tu autoestima está más alta de, de lo que la sueles tener. Bueno, yo conozco un cáncer que efectivamente, casualmente, pues eh, esto se emite el día 21, aunque yo lo estoy grabando el, el día 20. Y justamente hoy día 20, eh, bueno, pues le han cambiado muchas las cosas las va a materializar esta quincena y ahora pues estoy viendo que le cuadra perfectamente esto además eh, sí eh, va, va a socializar más y va a estar más a gusto y tiene su autoestima más alta y yo me alegro porque los cáncer eh, cuando cualquier cosita les desestabiliza emocionalmente, así que un caramelito de cuando en cuando les viene muy bien estas cosas que para que ellos se sientan bien. Yo me alegro mucho por los cáncer, es que me pillan de cerca. Bueno, a ver, eh, sigo contigo, eh, esta quincena que empieza hoy también, a nivel de pareja todo va a ir bien si controlas los celos y las emociones que en algunos momentos te pueden abrumar y eso te puede provocar mal genio que descargas sobre otros, sobre todo sobre tu pareja, claro. Si consigues controlar esto, evitarás momentos de ansiedad o algún momento tenso en tus relaciones. Hijo, controla los celitos a un lado y todo va bien, ¿vale? Que a veces eh, los celos están... En nuestras ideas, no en la realidad. Bueno, y a partir del 5 de febrero, cáncer, ¿cómo te va a ir esas otras dos semanas de la temporada acuario? Pues tu intuición a tu ¿eh? hijo, cáncer, más de lo que tienes habitualmente. Vas a querer estar solo, buscas tu individualidad y para eso te apartas hasta de tu familia. Es que vas a estar muy sensible y temes que alguien dañe tus sentimientos. Tu regente, la luna, queda también en esta casa, pero en el signo de Leo. Tú en la casa 12 y tu regente también, ¿vale? Pero tu regente es Leo. Entonces, eh, un ciclo de tu vida termina y pronto dará comienzo uno nuevo. Y va a ser mucho mejor, ya lo creo que sí, yo con la noticia que tengo de este cáncer, sé que a partir de ahora le va a cambiar la vida, aunque les cuestan los cambios así un poquito, no porque es novedad, cómo me va a ir, están timidines, pero luego ya cuando cogen confianza, pues nada, les va a, que os va a ir muy bien cáncer, que yo me alegro un montón, no sabéis lo que me alegro, hoy estoy muy contenta por vosotros. Eh, te vas a sentir único, aunque de momento la transición te va a costar un poco. Veis lo que os decía yo, que es que a los cánceres les cuestan las transiciones y puedes tener alguna inestabilidad emocional o un poco de ansiedad, pero no te preocupes, que es transitorio, que enseguida te vas a adaptar y lo vas a dar por bueno. Es que es muy bueno lo que te viene. Los cambios nunca son fáciles, cáncer. El retiro que vas a necesitar es para eso, para equilibrar tus emociones. Trabajarás, las trabajarás y vas a trabajar también emociones de la infancia, esto es más serio, eh para poder liberarte de esa carga e intentar mejorar las relaciones con tu madre. La luna es la madre cáncer. Ten cuidado de no hacer propias las emociones de otros, porque esto también te podría desequilibrar emocionalmente. No inviertas su dinero en proyectos de riesgo. Asegúrate bien antes. Y continuamos con Leo. A mí Leo también me interesa muchísimo porque tengo muchos Leo a mi alrededor. ¿Verdad, Marcelo? Que eres uno de ellos. Eres ascendente Leo, Marcelo. Así que tú eres uno de mis Leo. Tengo otros son Leo más cerca. Así que me interesa muchísimo que les vaya bien. Pues lo siento, Leo, no te va a ir bien esta primera quincena que empieza hoy. Eh, tu sol no va a brillar como a ti te gusta. Eh, tienes una insatisfacción que no te deja relacionarte como te gusta a ti, me repito. Esto te provoca a tener un carácter seco y arisco estos días. Procura controlar esto porque te puedes cerrar, en, te puedes cerrar alguna puerta. Aprende a moderarte. Busca un equilibrio entre lo que deseas y lo que debes de hacer. ¿vale? Ahí tenéis, los leo una una pelea interna estos días. Vale. Qué es lo que quiero, pero qué es lo que debo? Entonces hay que encontrar un equilibrio entre eso. No se trata de que eh, no hagas lo que quieres. Eh, ni que dejes de hacer lo que debes, entonces debes de encontrar ahí un punto medio y eso solo tú puedes saber cómo, cómo llegar a, a ese punto. Lo tienes que trabajar, Leo. Y, y bien, es verdad, a mí los rugidos de Leo no, no me asustan, porque Leo lo que tiene es que en un momento es explosivo, suelta el rugido, se cabrea mucho, ¿eh? pero luego una vez que... Que, que se le pasa esa ira, se calma y aquí no ha pasado nada. Pero, Leo, no todo el mundo, no todo el mundo eh, soporta ese rugido que tienes, que por cierto hay que escuchártelo. ¿eh? Ojo lo fuerte que es. Entonces, intenta comedir, comedir un poco ese mal genio, esa ira que te sale tan impulsiva a veces y mm, vas a poder manejar mejor la situación esta quincena. Sí, mira, esta quincena te va a ir bien eh, si tienes algún proyecto. Tendrás la suerte de estar en el sitio correcto en el momento oportuno. Y esto te dará buenas oportunidades. Si no sacas el mal carácter, eh, los demás serán generosos contigo y te, y te ayudarán a crecer en tus proyectos. Es que no es que tengas mal carácter, Leo, es el rugido ese que tienes, hijo, que qué panta vez que lo sacas. Bueno, y dentro del hogar se pueden dar luchas de poder, manipulaciones, celos, pero también puede ser un gran momento transformador que te empuje a lograr tus objetivos y trabajarás duro para ello. Hay algo en tu vida que ya no te aporta nada y debe ser cambiado. Leo, búscalo, mira a ver qué es eso. Si fluyes con el cambio y eres consciente de ello, todo irá bien. Pero si te resistes, puedes pasar momentos realmente malos. En cambio, va a llegar, quieras o no, así que mejor acéptalo. Sé que sois un signo fijo, que os cuesta, pero es que lo que está ahí, está ahí no no cabe otra. De nada sirve nadar contracorriente. Bueno, y a partir del 5 de febrero, bueno, no te va mal del todo, ¿vale? A partir del 5 de febrero, de ahí dos semanitas más. Y es que aunque estás en el ascendente, que es muy buena posición para ti, te acompaña la luna. Y esta queda en la casa 12. Esa es la cuestión. Todo el mundo te verá y te admirará, pero no tanto como a ti te gustaría. Esta luna en casa 12 te opaca un poco. Aún así vas a estar buscando tu individualidad y liderazgo eh, en tu día a día y en tu trabajo. Te va a sobrar energía para proyectarte a nivel profesional y social, pero debes de tener cuidado con esos arranques de mal genio que tienes a veces porque pueden arruinar tus proyectos. Ves, Es que es continuo. Leo, contrólate un poquito, hijo. El exceso de optimismo y la poca paciencia también pueden dar al traste con alguna inversión o proyecto. Piensa bien las cosas antes de lanzarte y todo irá bien. ¿De acuerdo? Bueno, bueno. Y llegamos a Virgo. Bueno, a ver qué tal me va a ir a mí y a lo el resto de los Virgo. Yo soy Virgo, ya lo sabéis. <ríe> y bueno, pues a partir del 21 Virgo estarás organizando, analizando, cómo no, <risa> y recolocando toda tu vida en tu mente. Punto por punto vas a hacerte tu lista de cómo debe de ser cada cosa o cada ámbito de tu vida, poniendo especial hincapié en el hogar. Buscarás la forma de mejorar la educación de tus hijos si los tienes o incluso buscar la forma de trabajar desde casa para así tener todo bajo control de un solo plumazo. Si estoy en casa, puedo atender la casa y el trabajo. Algo así sería, ¿no? Se inicia para ti un momento de esplendor y creatividad que te dará resultados brillantes. Pues ya los estoy esperando yo. Los conocimientos que adquieras en esta etapa pueden dar un giro a tu vida profesional y es posible, es pro, es, bueno lo diré, es posible que descubras una nueva vocación. Bueno, vamos a ver. Tienes grandes proyectos de futuro, pero deberías encauzar tu energía en ir concretando detalles y no dispersarte en tanta organización mental que te hace gastar energía, te agota y no concretas nada. Y a partir del día 5, Virgo, del 5 de febrero, ¿vale? De ahí a dos semanas, o sea, 5, eh, pues hasta el 19, 20 de febrero aproximadamente. Eh, bueno, a ver, Virgo, a ver. Entiendo que te preocupes por tu economía, que analices bien dónde va a ir cada moneda, cada céntimo, de eso. A la, taca, a la tacañería y que no, per, no te permitas ni el más mínimo capricho por ahorrar, de eso, ahí hay un mundo, ¿vale? Bien está que, que analices la economía, que la cuides, pero hijo, tampoco hace falta ser un tacaño. ¿eh? ¿Y de qué te sirve acumular tanto dinero si no lo disfrutas? ¿Vale? Estás buscando otras formas de mejorar tu economía y eso está bien, pero tampoco hace falta obsesionarse y no salir con los amigos por no gastar en un café. Vamos a ver que eso no te va a echar de casa, virgo. En tu cabeza rondan proyectos muy interesantes que poco a poco vas realizando y dentro de muy poco formarán parte ya de tu vida cotidiana. La verdad, que estás muy ilusionado con ellos. Además, esta quincena te acompaña la imaginación y la creatividad para que poco a poco vayas dando forma a todo lo que tienes en la cabeza. Ayudarás a otros con sus problemas y les aportarás la serenidad que necesitan. Estarás menos exigente con las expectativas que tienes sobre la perfección que debe tener tu pareja. Y esto te ayudará a un mejor entendimiento, ¿vale? Esto para, ya os he dicho, del 5 al 19, ¿no? Porque ahora llegamos a, a Libra. Mm, esto no es... Llegamos a, a Libra, a ver, Libra. Libra. Bueno, a partir de hoy, Libra 21... Esta quincena estás pendiente de tu economía del 21 o dos semanas. Estás pendiente de tu economía. Has estado ahorrando para darte un capricho, pero esto no va a desestabilizar tus ahorros. Estás gastando lo justo para llevar bien tus cuentas. Tus ganancias provendrán, sobre todo, de trabajos realizados para otros. Emocionalmente andas un poco frío y tendrás momentos que te apetecerá estar solo. Esto puede ser porque la relación con tu pareja la sientes distante o que está habiendo alguna tensión en la relación. Si la relación es estable, no te preocupes. En cuanto se deshaga esta conjunción de Venus con Saturno, todo va a volver a la normalidad. El problema puede venir de la relación, eh, si la relación ya venía de tiempo atrás flojeando. Entonces estas tensiones pueden ser el tiro de gracia para esta relación. Las relaciones que se inician esta quincena, es posible que haya mucha diferencia de edad dentro de la pareja. Y luego a partir del 5 de febrero, Libra, 5 de febrero, ya sabes, dos semanitas, que empiezan este día, el día 5, estarás muy pendiente de buscar la comunicación con los tuyos. Es probable que te busque algún hermano o algún amigo que, para pedirte algún consejo. En el amor estás buscando algo nuevo o darle un aire fresco a la relación que ya tienes. En tus relaciones va a haber mucha intensidad, celos, posesión, con lo que el choque de las pasiones puede surgir, en este choque de pasiones pueden surgir conflictos que estaban, pero que, eh, pero que querías, no los querías ver, los tenías ocultos. Y con este cóctel... Claro, estos, eh, esto, estas pasiones salen a la luz, eh, celos, posesión, formas un cóctel, pues pueden saltar dramas pasionales. A ver, esto mismo te puede ocurrir con el dinero, que gastes en exceso con el fin de impresionar a tu pareja. ¿eh? Ya sabemos que te rige Venus y lo que le gusta a Venus estas cosas. A ver, Scorpio, a ver, Scorpio, yo le tengo mucho cariño a los A ver, Scorpio, a partir de hoy, como empieza el año, estaba empezando el año, estamos a 21 de enero, pues seguro que te apuntas a algún cursillo de algo que te guste o estás preparando alguna excursión que te parezca interesante. Con la gente en tu entorno puedes andar emocionalmente intenso y esto en algunas ocasiones te puede obsesionar. Intenta no gastar mucha energía en esto porque tienes muchos proyectos interesantes que desarrollar y es más importante que te reserves para estos proyectos en vez de agotarte en luchas de poder. Hay estructuras en las que te has apoyado hasta ahora y te ha venido bien, pero hay algo que ya no te vale. Debes cambiarlo y es mejor que te pongas a ello. El cambio va a venir sí o sí, así que mejor fluir con él que resistirse. Porque si no lo haces de forma consciente, te va a tocar sufrir un poquito, Scorpio. ¿Mm? Bueno, y a partir del 5 de febrero vas a estar muy pendiente de tu hogar, Disfrutarás mucho de tu espacio hogareño en compañía de los tuyos, pero seguramente tendrás que estar pendiente de algún familiar enfermo. Por otro lado, vendrán a tu mente conflictos antiguos mmm, que no tienes trabajados, Scorpio. Te vendrá bien tratarlos ahora para poder evolucionar sin esta carga. <coughs> Puede que tengas algún conflicto con algún superior, ya que los dos tenéis personalidad fuerte. No gastes toda tu energía en el trabajo, porque mmm, si te agotas se puede ver afectada tu salud, Escorpio. ¿Vale? Eh, mide un poco tus energías. A ver, Sagitario, Sagitario, a ver, Sagitario, qué te toca... A partir de hoy, Marcelo y los Sagitarios van a estar muy pendientes de su hogar, de su pareja. Buscan la forma de que el hogar sea más confortable para él y para los suyos. Y van a estar muy entusiasmados con la pareja y con muchas ganas de hacer algo juntos. Por ejemplo, un viaje. Puede ser, ¿no? Estás pensando cómo hacer cosas nuevas, pero se te va la fuerza pensando y pensando y no concretando nada. Deberías ir atando cabos y materializando alguna de las ideas. Si no empiezas ya, se van a quedar en eso, en ideas. Probablemente estos proyectos que tienes en mente implican a la pareja o a algún socio. Háblalo con ellos para concretar algo. Es estilo. Que hace tu regente a la luna te va a aportar la mejor forma de encarar todo esto ahora tienes la, la habilidad para sacar eh, provecho de todo tipo de experiencias o de lo que te propongas esta quincena es muy buena para compartir ratos agradables con los amigos y tener conversaciones desenfadadas con ellos y bueno pues tener conversaciones de cotilleo y pues eso Conversaciones que dices, qué buen rato pasado. Y a partir del 5 de febrero, Sagitario, 5 y dos semanitas, sigues con tus proyectos, Sagi, y con tu imaginación en alza. Estás buscando respuestas a algunas dudas de tu espiritualidad. Necesitas plantearte cuestiones trascendentales. Ten cuidado con los excesos, podrías pagarlos con tu salud. Cuídate un poquito. Y además, esta quincena, también vas a hacer gala de, de tu optimismo y generosidad. Con la mente abierta serás el alma de cualquier reunión social. Y si, si buscas pareja, la podrás encontrar ahora y sabrás res, eh, esta pareja sabrá respetar tus límites, sabrá darte la parcela de independencia que necesitas. Además, vas a tener la capacidad de tomar buenas decisiones y actuarás con la confianza que te caracteriza. Tendrás energía y vitalidad para todo lo que te propongas. Sagitario, esta es tu quincena. Buena suerte, felicidad, en fin, todo estupendo. Es que además tendrás el apoyo de quien necesites. Todo va a marchar bien y sin problemas. Bueno, enhorabuena, Sagi. La segunda quincena, vamos, de lujo. Vamos con Capricornio. A mí Capricornio también me interesa mucho, no solo porque conozco, tengo allegados Capricornio que me llegan al alma, sino es que yo soy ascendente Capricornio, así que Capricornio me interesa muchísimo. Y a partir de hoy Capricornio, si quieres iniciar algo nuevo, ahora es el momento. Han cambiado mucho las cosas en la forma de ver la vida, desde que Plutón entró en tu signo, ya allá por 2008, fíjate. Y ahora que estás empezando a ver los resultados, sabes que estos cambios que tanto te han hecho sufrir están siendo para bien. También va a haber cambios estructurales a nivel de pareja. Si la relación es sólida, cambiaréis algunas normas o la forma de relacionaros y habrá una evolución en la relación. Sin embargo, si la pareja viene teniendo crisis de hace tiempo, es posible que la deis por terminada. Si es así, pronto surgirá una nueva con nuevos cimientos. Así que bueno, Capri, ¿qué le vamos a hacer? ¿A ¿Re muerto o reimpuesto? Eh, esta quincena tiendes a, sender, a excederte con algunos de los placeres que le gustan a Venus. Cualquier placer terrenal que te guste, comida, compras, belleza, yo qué sé, todas estas cosas terrenales de las que tanto disfruta Venus. Ten cuidado, porque se puede ver resentida tu salud o tu bolsillo. Eh, ya sabes lo mucho que te duele. Yo creo que te duele más el bolsillo que la salud, Capri. Eh, bueno, eh, vamos con, con la segunda quincena, la del que comienza el 5 de febrero, Capri. Ya sabes, dos semanitas. Eh, yo no sé... Si para ti el trabajar es un placer, una necesidad o ambas, Capri. Sea como sea, esta quincena es lo que vas a hacer. Vas a priorizar tu trabajo o socializar, eh, antes que socializar. Pero creo que no te va a importar. Eh, sí, hay, hay algunos Capri que, que parece que... Que si no están trabajando parece que les falta algo, ¿no? Que no... Uy, hay algo que hoy no... Estoy incómodo, ¿no? no me dejan hacer lo que yo quiero. Es Que les gusta trabajar. No te pongas muy rígido con tus normas, Capricornio. Si a ti no te gusta que te manden, a los demás les puede molestar tus exigencias. Ya sabemos que te gusta todo perfecto, pero no todo el mundo es como tú, Capricornio. Así que un poquito de... ¿eh? Es normal eh, que cuides tu salud, pero tampoco es cuestión de obsesionarse. Cuida un poco tu columna y los huesos, todo ir, y tus huesos y todo irá bien. Ir. ¿Eh? Puede que te sientas solo y triste, incluso que haya momentos que, eh, que quieras estar solo. Estos sentimientos te pueden dista distanciar de los demás, porque te dejas arrastrar por tus emociones y no te dejan compartir o divertirte. Todo esto te provoca mal humor porque piensas que, es, que los demás te ven así, distante y frío, pero no. No son los demás, Capricornio. Los demás son los de siempre. Eres tú que andas de capa caída. Estás así porque estás preocupado por algo, pero una vez que pasen estos días, ya verás cómo vas viendo las cosas de otro modo Bueno, Capricornio, un poquito de paciencia y todo pasará. Y llegamos al protagonista, Acuario. Acuario, felicidades a todos los acuarianos. Que eh, hemos empezado ayer, día 20, su temporada. ¿vale? Bueno, Acuario, a ver... A ver, es que yo creo que tengo aquí un pelo o algo, estoy más incómoda. Bueno, a ver si se... Ya, yo creo que ya. Bueno, a ver, Acuario, que estás muy pendiente de tu salud, del trabajo en equipo y quieres aportar cosas nuevas, un nuevo enfoque a tus actividades. Si no guardas una disciplina con tu dieta y en mantener una rutina de ejercicios o deporte, tu salud se puede resentir. Esto a partir de hoy, dos semanas, que creo que no te lo he dicho, Acuario. Vas a estar muy interesado en temas esotéricos o en temas que, que para ti supongan un tabú. Quieres llegar al fondo de estos temas que te interesan. La espiritualidad también te va a atraer estos días. Los asuntos de pareja se pueden ver estancados esta quincena, al igual que tu economía. No deberías gastar demasiado porque te puedes ver en algún problema, ¿vale? Al menos esta quincena, controlate un poquito. A partir del 5 de febrero, pues estás buscando, si está, eh, estás buscando una pareja con la que compartir tus intereses sociales y que a la vez te deje tu parcela de privacidad. ¿Mm? Si ya tienes pareja, os pondréis de acuerdo para enfocarla de otra forma y darle un aire nuevo. Acuario. Si a ti no te gusta que te aten y controlen, a tu pareja tampoco. ¿eh? Las normas son para los dos, no solo para tu pareja. ¿De acuerdo? Así que un poquito de... por favor. No controles tanto si no quieres que, que, que te controle. ¿Vale? Eh, esta quincena también, a partir del día 5, te decía, eh, vas a andar un poco alterado. A cualquier cosa que te digan vas a saltar con mal genio, sobre todo con tu pareja. Estarás muy disperso. Ahora quieres una cosa, al momento la distinta, no te centres en lo que haces. Así que deja los trabajos que requieran paciencia o precisión. Si vas por el mundo soltando aspavientos no te extrañe que luego la gente no te trate como tú quieres. O sea, tú mismo, con tu carácter, hijo. Vas a, salir, eh, vas a salir tu lado más rebelde para protestar contra lo que sientes que te oprime. Quieres cambios de una manera o de otra, y si no vienen, tú los vas a, eh, los vas a provocar tú. Bueno, Acuario, que estás muy en tu salsa, se nota que se te acerca Plutón, que lo tienes ahí a punto de entrar en tu signo. Y ya esas energías se van notando, esas energías rebeldes de acuario, como me gusta Bueno, yo es que tengo acuario interceptado en el ascendente, entonces esa rebeldía la entiendo. Piscis, a ver, Piscis, a ver cómo te va a ir, Piscis, Piscis. A partir de hoy, Piscis... <coughs> Te la vas a pasar idealizando a la pareja. ¿Cómo no? Creando tus propios castillos en el aire, en tu mundo ideal. Y ya sabes que cuando lo haces y después bajas a tierra, te pegas muchos batacazos. Está bien que de cuando en cuando crees tus propias fantasías, pero tampoco hace falta creérselas. Por otro lado, no debes exigir a tu pareja lo que tú no estás dispuesto a dar. ¿eh? A ver, Piscis, yo tengo luna en Piscis, eh, lo que es, eh, bueno, pues nos podemos pasar un buen rato creándonos nuestros cuentos y nuestros castillos en el aire, pero de eso a querer que se realicen, pues no tenemos una varita mágica para eso, ¿eh? Disfrutamos de ese momento y ya está, lo dejamos ahí. No hace falta creerlo. ¿Vale? El reconocimiento social que buscas lo vas a poder encontrar esta quincena a través de tu pareja. Aprovecha estos días para desarrollar toda tu creatividad al máximo. Tu intuición también estará muy activa. Ten cuidado de que nadie se quiera aprovechar de tu buena fe hay gente que conoce tu buena predisposición a querer ayudar y se pueden querer aprovechar de esto. Bueno, esto Piscis es una cosa a la que está bastante acostumbrado. Eh, lo que pasa que no terminamos, digo terminamos, pues tengo la luna en Piscis, no terminamos de aprender, nos creemos, bueno, esta vez no va a ser así, bueno, pues toma, otra vez. A partir del 5 de febrero, Piscis de ahí dos semanitas, estás en búsqueda de tu alma, estás muy místico. De alguna forma te llama la atención todo lo oculto. Ten cuidado con los accidentes, esta quincena y con los virus que estás más sensible al contagio. Tu intuición va a estar muy alta y tendrás la capacidad de resolver cualquier, cualquier problema fácilmente. Los conocimientos que adquieras ahora te van a venir muy bien y con ellos también podrás, podrás ayudar a otros. Tu creatividad también estará en alza. Aprovecha para desarrollar las ideas que tienes y con tu sensibilidad e imaginación podrás llevar a cabo lo que te propongas. Bueno, pues con esto hemos terminado los horóscopos de la temporada de, a ver, quiero dejar de compartir aquí los horóscopos de la temporada Acuario y nada más. Recordaros mis novedades de la carta natal angelical si queréis conocer los ángeles que os acompañan, ya los que podéis invocar. Y, y recordaros mis novedades. En en distintos, distintos tipos. La, la misma carta natal, pero bueno, más asequible o, o más, eh, si queréis contactar conmigo, los precios son distintos y hay precios muy apetecibles. Bueno, pues nada más, un, salida, un saludo a todos. Es el primer vídeo de Marcelo del año, así que... Feliz año a todos y que tengáis un año fantástico, que vuestros ángeles os acompañen y también los astros se pongan a vuestro favor. Hasta dentro de nada, cuatro semanitas, que empiece la temporada Piscis. Hasta luego. Gracias, gracias, gracias Lola por este regalo que nos haces cada mes, los invito a cada uno a que se suscriban al canal de Lola Astrología y Kigai, eh, también que se suscriban a mi canal Marcelo Echeito Díaz, eh, si no están suscritos, que le den clic a la campanita a ambos canales, eh, Nada, somos un grupo de astrólogos ¿Y dónde estamos todos estos astrólogos? Acá en patagoniaastral.com Acá pueden eh, entrar, hacerse miembro Tomar clases gratis eh, Tener el contacto de cada uno de nosotros Bueno, sí, es nuestro gran portal de astrología patagoniaastral.com Entrás, eh, puedes entrar por .com.ar Puedes entrar por Punto Ar solo Todos los caminos conducen A Patagonia Astral eh, Al portal de Astrología Por excelencia Y vas a encontrar notas reinteresantes De Lola, de Jordi de eh, Ahora va a empezar A escribir también Mildred eh, Mildred Peraza, la astróloga Venezolana eh, Jordi Miguel, el astrólogo eh, español, eh, eh, Lola Pérez, la astróloga española. Eh, bueno, eh, hecha la publicidad, eh, quiero hacer tres aclaraciones. Una, Lola cuando habla de Leo, no se refiere solamente a mí, tiene otros intereses ahí en el medio. Después la otra, gracias Lola, el de Sagitario estuvo fantástico, fantástico. Tengo un mes excelente y gracias por todos los palos que le tiraste a mi pareja que es de eh, Está muy bien, que sueñe, que sueñe, pero que lo haga realidad. Bueno, eh, con Lola nos volvemos a encontrar en este canal. Eh, aproximadamente para el 18, 19, no sé qué, caerá sábado de febrero que el sol pasa a, a Piscis y queremos el horóscopo signo por signo cómo nos afecta ese sol pasando por Piscis. Eh, y nosotros seguimos encontrándonos en cada momento, este año ya les digo, en este canal, por eso denle clic a la campanita para que les avise. No voy a hacer vivos eh, a algún que otro vivo, a lo mejor hago, pero los martes y los sábados voy a subir videos a este canal. Así que por favor eh, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita. Eh, también los invito a que me sigan en Instagram. En, eh, que se sumen a la gran comunidad que tenemos en Telegram eh, 649 miembros somos hoy día eh, todos estudiando astrología, todos hablando de astrología desde cero podés aprender astrología bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todes eh, por haberme acompañado eh, nos volvemos a encontrar el martes eh, en un nuevo estreno ¿con qué? con algo que tiene que ver con lo que hablaba Lola este año estamos más metafísicos que nunca estamos con el tema de los ángeles los 72 ángeles que la cábala, la Kabbalah hebrea nos regala a la astrología para que tengamos nuestros 10 ángeles guardianes bueno, ¿quieres entregarte más del tema? Mira el video del martes, estate atento, dale clic a la campanita y todo lo demás. Y si no, ponete en contacto conmigo, con Lola, eh, con Sara, eh, <coughs> que, que hacen, con Sami también, eh, que hacen eh, Carta Natal Angelical. Eh, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos. Nos volvemos a encontrar eh, en todo momento. Chao, hasta la próxima.